Muy buenas Hay tres tipos de wargames Wargames de ordenador Wargames de miniaturas Y wargames de tablero ¿Y qué es un wargame? Un wargame es un juego En el que se hace una simulación Generalmente una batalla histórica En el que se usan piezas Para representar las fuerzas enfrentadas Vamos, básicamente yo lo que hago es quedar con los colegas en un bar a tomar cervezas mientras empujo trocitos de cartón encima de un mapa. Esos son los wargames. Juego desde hace más de 20 años y juego por varias razones. Primero, porque es divertido. Aunque hay gente por aquí que dice que no es verdad. Pero sí, son divertidos. Y también juego por la interacción social. Porque, eh, bueno, entre los wargamers somos una comunidad un poco pequeña, pero ahí estamos e intentamos conocernos. También juego... Por eh, el reto intelectual. Porque para jugar a Wargames necesitas concentración, memoria, eh, atención por los detalles. Que tu cerebro no sea un queso gruyer. Es importante. Otra razón por la que juego es porque a los Wargamers nos gustan los sistemas complejos. El juego al que juego actualmente tiene 400 páginas de reglas. Pero eso es más complicado que hacer la declaración de la renta. Ese manual tiene 900 y pico páginas. Tiene su historia. Además, los Wargames son buenos maestros. En las universidades los utilizan y no solo para estudiar historia. Y de hecho, yo aquí he venido a hablaros de cinco cosas que aprendí jugando Wargames. Vamos a ver si me salen. La primera, es importante conocer la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Conocer de cada pieza lo necesario para sacarle rendimiento. ¿Esto qué es? En los Wargames hay varias piezas. Está el mapa, están los contadores, están las tablas de resultados de combate y tú tienes que conocer esas piezas porque esas piezas son la clave para resolver un problema que es cómo gano la partida y esa es importante hemos venido a ganar no o algo bien ese eh, ese conocimiento de las piezas ese conocimiento del problema te puede llevar a una solución a lo mejor es la buena a lo mejor no pero al final eso ya se verá es eh, a, a través del esfuerzo a través de la dedicación cómo llegas a esa solución, que es importante. Otro de las lecciones importantes que tienen los wargames es que las buenas defensas ganan más partidas. Eso quiere decir que, aunque estés atacando, tienes que tener una defensa preparada. Y eso no es una cuestión de ser, eh, no sé, pesimista. ¿no? Es una cuestión... de <risa> A veces es injusto, pero es que esto es así. <risa> bueno, en la vida te vas a encontrar con situaciones que son insostenibles y bueno, tener una buena defensa te puede haber ayudado. Generalmente, si la situación realmente es insostenible, es porque no te has preparado bien para llegar a ella. Tienes que estudiar la logística. ¿Y qué es la logística? Es tener las cosas que necesitas en el momento en el que las necesitas. O sea, la táctica es saber resolver un problema eh, puntual. La estrategia es saber dónde tienes que resolver ese problema. Y la logística es tener todo preparado para el momento en el que tienes que resolver el problema. Y es una cuestión de profesionales, o sea, eso es, viene del ámbito militar y es así. De hecho, nosotros nos enfrentamos a problemas de este estilo todos los días. Intenta preparar sushi con los colegas, no sé si alguno lo ha intentado alguna vez. Es un proceso que dura más de tres horas. Y tienes que tener las cosas preparadas en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque si no, no comes, <risa> o comes a las cinco de la tarde, <risa> un desastre. Luego, y esta es una importante, es que la derrota es parte del juego. En el, los wargames se empieza perdiendo. Los wargames, esto están hasta las narices sí, y es verdad. O sea, tú pierdes, pierdes, pierdes y conforme coges experiencia y vas jugando partidas, empiezas a ganar. Pero en esta vida vas a perder. En esta vida vas a perder muchas veces. Vas a perder más de 100. Y es así. Y tienes que aprender de todas y cada una de esas derrotas y sacarles el rendimiento y tener la mentalidad para sacarles partido. Y aún así, aun con toda la experiencia de todos los años, vas a seguir perdiendo. O sea, eso que sepáis que pasa igual en la vida como con los wargames es un hecho. La última lección de las que quiero hablar es, yo creo que una muy importante. Y pese a que a mí me gusta el tema y, y me gusta los wargames, no me gusta nada la guerra. Soy He una anécdota que es un consejo que me dio un, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que dijo, never fancy war, los, las guerras no son divertidas. Y es verdad, no son divertidas. Los wargames sí, jugar sí. Vale. y yo creo que deberíamos resolver más conflictos jugando porque jugamos poco, esto es así los wargames jugamos también poco ¿eh? pero vamos, jugamos todo el mundo poco y lo que quiero hacer en estos momentos es invitaros a que juguéis más a ser posible que juguéis wargames y si tenéis algún tipo de duda me llamáis y yo os lo explico muchas gracias